Atando Cordones. La voz, la voz de, de lo que no, que se, no se ve. Tu y tu raíz. 14 horas 38 minutos, esto es Atando Cordones, el programa de las, los y les agricultores de la agricultura eh, del cordón hortícola platense y de la agricultura familiar de la región. Ahora estamos conectados con Arturo. Eh, Aníbal, perdón, Aníbal Duarte, que es productor apícola de Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires, también es eh, integrante del Consejo Asesor del INTA de Moreno, y es secretario de la CAPAL, que es la Cooperativa Agropecuaria de Productores Apícolas, y representa también a la FACAAL, la Federación de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitadas. Aníbal, eh, bueno, bienvenido y gracias por aceptar esta comunicación con nosotros. No, gracias a ustedes por llamarme, compañero. Le habrá un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, Nazario, Silvio, Nazario ya lo conoces y Silvio Pérez, sí. también creo que lo conoces y mi nombre es Germán. Bueno, eh, contanos, Aníbal, eh, bueno, eh, yo tengo varias preguntas, pero digamos, eh, ¿cómo está el sector? Así Una pregunta más general y después vamos a, la, a unas preguntas más puntuales, tanto mis compañeros como, como mías. Bueno, mira, yo lo estaba escuchando recién a ustedes y creo que todos tenemos el mismo problema de ordenamiento territorial, ¿no? Todos los sectores productivos de, de la región del Lamba, de, de, de este de gran periurbano, y, y todos coincidimos en esta problemática, ¿no? El, el negocio inmobiliario que, que plantea el, el continuo crecimiento urbano ¿Y cómo son expulsados los productores? Nosotros, al igual que ustedes, sufrimos la, la misma expulsión de, de, de nuestros de nuestros campos. El apicultor no tiene campo propio, pero de todas maneras necesita eh, eh, zonas rurales para poder producir, pese a que nosotros venimos discutiendo desde la mesa apícola periurbana, que comprende organizaciones del oeste y de zona sur, ¿no? Un poco... La apicultura periurbana y la apicultura urbana, pero en pequeña escala en esas condiciones, ¿no? Eh, pero, digo, esa es una realidad de todos los sectores productivos del Gran Buenos Aires, ¿no? Cómo crece esta gran ciudad y cómo en esto se plantean de diferentes sectores negocios inmobiliarios. Nosotros tenemos muchos ejemplos de muchos municipios que tienen, tienen tierras rurales, pero que ya están... Este, como eh, zonas urbanas, porque el gran negocio de los barrios cerrados este, fue quien planteó un poco, o quien manejó las políticas públicas. Y en ese sentido, eh, lo estaba escuchando ustedes atentamente, y nosotros hemos discutido mucho dentro del, del INTA, eh, cómo, y dentro de los ministerios, obviamente, el Ministerio de Desarrollo Agrario, de, del Ministerio de Agricultura de la Nación, ¿Qué políticas debemos llevar adelante las organizaciones, el Estado, como para ordenar un poco los territorios? No nos podemos oponer, a, oponer al crecimiento demográfico porque es inevitable, pero sí creemos que se deben respetar las las zonas de producción, eso está dentro de lo que es un concepto de lo que es la soberanía alimentaria eh, y de alimentos de cercanía, eh, Nadie puede pensar que eh, siguiendo y expulsando productores de estos territorios vamos a solucionar hoy por hoy el tema de los alimentos. Todo lo contrario, lo va, vamos a agudizar esa crisis. Y entonces en este sentido tenemos coincidencias con lo que ustedes están planteando desde el sector hortícola. Sí. ¿Cómo andas, Aníbal Nazario te saluda. ¿Cómo te va? Gracias, Nazario, por, qué gusto gracias por aceptar mi invitación. No, por favor, un gusto escucharte, Nazario. Bueno, eh, sí, eh, vos sabés bien que en las mesas de, del Cladelamba de Lamba siempre yo pu pongo sobre la mesa el tema, el tema de tierras, el tema de la ley de la reparación histórica y un montón de cosas que hace a la agricultura familiar, así que por eso era muy importante eh, eh, tenerte acá en la radio con tu opinión y viste nosotros acá estábamos sufriendo como vos decís el pequeño productor por lo general no tiene tierra propia, todos somos todos arrendatarios y, y pasa lo que pasa, viste, el negocio inmobiliario es, es más fuerte que, que, el, que el nuestro, no sé, para el, para los municipios, así que nos tratan de correr. Eh, no hay, acá en la zona de La Plata es el cordón más grande, pero siempre el municipio, no, no este gobierno actual del municipio, han pasado varios, pero siempre el cordón hortícola ha estado, este, lo miraron como al patio trasero. Este, era la ciudad de La Plata más que todo como una ciudad de, de alto estudio, de universitaria y el cordón allá, este, lejos. Eso fue siempre, mirá que yo estoy hace desde el 83 acá y siempre pasó lo mismo. Sucede lo, lo mismo Nazario, nosotros articulamos mucho eh, en nuestro sector, en nuestra región, eh, los apicultores con, con los productores hortícolas, porque son los productores hortícolas hoy quienes nos abren la tranquera para poder hacer apicultura. Eh, si nosotros queremos hacer apicultura en el periurbano es muy difícil hacerla si no es dentro del cordón hortícola que rodea el Gran Buenos Aires. Y, y, y eso lo vivimos porque cuando expulsan al productor hortícola también están expulsando al productor apícola en este territorio. Y eso lo hemos planteado eh, dentro del INTA y bueno, de ahí surgieron los proyectos locales ¿No? Nosotros discutimos un proyecto local apícola que estamos llevando adelante hoy por hoy en, con la Mesa apícola Preurbana que comprende organizaciones de Luján, Moreno, Marcos Paz, eh, Merlo, La Matanza, eh, San Vicente, eh, Florencio Varela, Vera Zategui, eh, Presidente Perón, no me quiero olvidar alguna pero ya por la edad me olvido sin duda, pero bueno... Digo, y ahí también discutimos lo que era el, el proyecto local de ordenamiento territorial que lo llevan compañeras y compañeros del INTA de Luján digo porque esta problemática es afina a todos los sectores productivos Nazario y yo creo que ahí debemos juntar fuerzas no el sector apícola el sector hortícola el sector frutícola los productores los pequeños productores ganaderos eh, los pequeños productores de cerdo, de aves, menores, digo, porque si no, este negocio inmobiliario realmente va a seguir ejerciendo presión sobre la política, cuando digo la política estoy hablando de, de, de, de las gestiones, y va a seguir ocupando estos territorios, y sin la discusión que se debe dar, ¿no? Esta discusión, eh, ¿dónde vamos a producir alimentos para abastecer? Porque si nos vamos más lejos, obviamente el alimento va a ser más caro, cuando hoy por hoy se está discutiendo el precio del alimento. En eso coincidimos totalmente con ustedes, Nazario. Sí, sí, sí. Nosotros, eh, más allá de que, de que la verdura se venda barata, estamos cerca de, de, de los mercados concentradores más grandes del país, no, no está pasando eso, por ejemplo, hay compañeros míos, amigos que producen en, en corrientes y están tirando tomate a la vera de la ruta y eso es doloroso, viste, cuando hay gente que que lo está pasando mal y, y lo puede estar necesitando eso. De hecho, sí lo está necesitando. Y pasan esas cosas, viste. No, necesitamos que el Estado atienda a, a estos sectores de la agricultura familiar con políticas mucho más definidas de las que hay ahora, no puede ser que compañeros y compañeras estén tirando lo que producen porque no le dan los costos o no le pagan lo que realmente merece el, eh, por su trabajo, por la inversión que hacen, porque todas nuestras producciones son inversiones, eh, producciones de riesgo, ¿no? Eh, si tenemos buena producción, bárbaro, eh, inclusive la oferta y la demanda también, este, le pone precio a nuestra producción, pero resulta que cuando eh, no podemos producir por condiciones climáticas eh, o por condiciones de, de falta de insumos, este, necesitamos que el Estado obviamente atienda todas estas cuestiones y, y tengamos un Estado presente, que lo está de alguna manera, pero necesitamos que, obviamente, eh, eh, arme estas mesas, como yo lo he escuchado a ustedes, donde se pueda discutir eh, los lugares donde producimos alimentos es importante que inclusive en esto cree, creo que debemos involucrar a la sociedad a las vecinas a los vecinos explicándole que si nos corren que si nos echan de los territorios va a salir mucho más cara la comida porque todo eso tiene un costo de traslado y, y, y no y en esto ya tenemos experiencia no por ejemplo la leche que que recorre más de mil kilómetros porque viene del campo, va a la planta industrial y después vuelve al pueblo donde estaba el tando. Digo, hay cosas que debemos mejorar sin ninguna duda como organizaciones, lo tenemos que discutir esto. Y, y en este sentido creo que estamos un poco como divididos, no divididos porque pensemos diferente, todo lo contrario pensamos de la misma manera los horticultores y los apicultores. Pero creo que en esa mesa que ustedes van a discutir con el municipio, con el Estado, eh, la, la pertenencia de la tierra, ahí se tienen que sentar también los apicultores, Nazario. Sí, sí, sí, totalmente, to, totalmente de acuerdo. Aníbal, eh, bueno, ahí pintaste un panorama general de, de, de toda la agricultura familiar, diría yo, pero yendo a, a, al sector que vos representás, a la apicultura particularmente eh, ¿Cómo está el sector en, en relación bueno a, a, a, los, a, a los precios que se están pagando? Eh, después te quiero preguntar o te lo pregunto ahora ya como una segunda pregunta ¿cuántas eh, colmenas debe tener? que es bien más más técnica esta pregunta ¿no? ¿cuántas colmenas debe tener un productor para tener ingresos suficientes para vivir? bueno te si contesto con con mucho gusto Dale. La apicultura vos bueno, la tenés que dividir en, en, en, en dos, ¿no? Una apicultura que se hace en el interior del país, que, que está pensada, digo, porque ese es un modelo que se ha agregado y que hay que cambiarlo, ¿no? Una apicultura que hace miel, hace miel a granel, esa miel se exporta, eh, se exporta sin valor agregado, el único valor agregado que tiene esa miel es un tambor de chapa, Preparado especialmente para miel, obviamente, uh -huh. el cual el productor lo llena con miel junto a varios tambores. Hay productores de diferentes tamaños en la República Argentina, productores de 10.000 colmenas, como productores de 1.000 o 5.000, y productores de 100 o de 50 colmenas. Pero en, en el interior del país la apicultura está pensada para exportarla, exportar la miel a granel sin valor agregado. Y los precios los fijan eh, los acopiadores o los intermediarios, que son quienes tienen la capacidad de, de comprar mucho volumen de miel, llenar los contenedores, 1, dos tres diez 100 contenedores y exportarla. Digo, el productor, ese tipo de productor, eh, recibe un precio hoy por hoy que es eh, irrisorio, no le están pagando el kilo de miel desde hace ya dos años, nosotros veníamos analizando esto con, con algunos compañeros estos días, hace dos años que reciben el mismo precio por kilo de miel, uh -huh. lo cual indica que el, ese tipo de apicultura, que no tiene valor agregado, va al quebranto en muy poco tiempo, porque han subido, se han multiplicado los insumos que necesita el productor, para poder seguir sosteniendo su actividad, eh, se ha duplicado el precio del combustible, que es un insumo muy importante para los productores del interior del país, y no ha variado el precio que se le está pagando al productor. Uh -huh. Y eso es, es muy complejo, poder sostener eh, este tipo de actividad en el interior del país. ¿Cuánto es el precio? Tiene... ¿Te acuerdas? ¿Cómo? ¿Cuánto es el precio que se le paga al productor en el interior? En el interior, por hoy por hoy, se le está pagando a granel, sí. por tambor, sí. ¿no? un tambor que promedio anda en los 300 kilos, se uh -huh. le está pagando promedio unos 300 pesos. Siempre hay diferencias, no, que pagan por color, que pagan por, por volumen, uh -huh. pero el productor más chico siempre es el que menos percibe en este precio si a un productor grande le están pagando promedio 300 pesos, digo promedio porque pueden estar un poco más, un poco menos. Sí, sí, según la provincia, la región, sí. Claro, según la provincia, la región, los productores más alejados de los puertos, es inclusive le pagan mucho menos. Claro, claro. Mientras más alejado está el productor, menos percibe por su por su trabajo, por su producción. Bien. Y después está la otra apicultura, la que hacemos nosotros en esta región, que es una apicultura que no piensa en el mercado externo, piensa en abastecer el mercado interno, y bueno, ahí sí, los precios los fija el productor, ¿no? el precio del público, eh, uh -huh. pero que le da mucho valor agregado a lo que hace, no explota no solamente la miel, porque la colmena produce no solamente miel, una colmena produce petróleo, una colmena produce polen, una colmena produce cera y, y el productor de esta región lo que busca es con menor cantidad de colmenas, con 100 colmenas eh, o 150 colmenas eh, eh, buscar que este trabajo o esta actividad sea sustentable. Pero te lo vuelvo a repetir, no, este, envasando la miel, en, en fraccionándola, en, en diferentes tipos de envases dándole valor agregado... Que es la que vemos, al... la que consumimos nosotros acá en, en las ciudades. Esa... Exactamente, pero también en ese sentido falta todo un desarrollo de consumo interno en, en las ciudades, porque este modelo que nosotros como sector heredamos, que viene y está atado al modelo agroexportador, hace que prácticamente el 95% de la miel que se produce en la República Argentina se exporte sin valor agregado. Y no hay miel para el consumo interno, entonces eso es reemplazado por un producto que se llama jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? es un producto industrial, es un azúcar industrial que se utiliza precisamente para la industria alimenticia, que tiene el mismo peso específico que la miel, no y la misma densidad que la miel, pero que no es miel es un jarabe que se extrae en un proceso industrial del maíz se lo colorea y se lo vende como miel uh -huh. eh, digo y eso es lo que invenda por ejemplo en muchos eh, en muchos comercios porque es mucho más barato que producir miel como es un producto industrial eh, es mucho más barato que eh, en su costo que lo que sale producir un kilo de miel y se lo vende como si fuera miel. Y eso es una estafa, pero bueno, es una de las tantas estafas a las que estamos acostumbrados los argentinos en términos de alimentos, ¿no? Porque hasta nos venden leche que no es leche, que no viene de la gata. digo este eh, Y esas, esas cuestiones los productores apícolas las discutimos, ¿no? Y tratamos de desarrollar el... el la producción nuestra, incorporando a nuevas, porque también tenemos un problema de recambio generacional, como seguramente lo debe tener el sector hortícola. Nosotros los productores eh, mandamos a, a, a la escuela a nuestros hijos, los mandamos a la universidad para que el día de mañana eh, tengan otras posibilidades de desarrollo o otro tipo de oportunidad en la vida. Entonces, eh, no. En esto de que el negocio o este tipo de producción, como les debe suceder a ustedes, no es rentable y nuestros hijos ven tanta lucha que llevamos adelante que deciden no hacer apicultura y si pueden estudiar, obviamente van a van a estudiar y seguir otra carrera y eso no plantea un tema de recambio de recambio generacional. Pero en eso trabajamos, pero todo esto está atado a la discusión de las políticas públicas, porque nosotros discutimos que lo que se debe consumir y lo que se debe vender en, en las grandes superficies de comercialización o en los comercios de barrio debe ser miel y no debe ser este jarabe de maíz de alta fructosa porque es una estafa, eso no es miel. Y para eso hace falta desarrollar producción, pero para desarrollar producción necesitamos también tener ordenamiento territorial en, este, en, en estos espacios. Sí, y... y, y... Solamente quería agregar que lo, sobre lo que me estás, lo están comentando, en el Cinturón Verde acá ha crecido muchísimo, nuevos emprendimientos, ha surgido bastante con muchos técnicos recibidos que están trabajando con las diferentes organizaciones. ¿Por qué digo técnicos? Aclaro eso porque muchos de los productores hoy en día están llevando a cabo lo que es la agroecología, por eso también... Eh, Acá nos mencionaba vos que la introducción o interacción con los productores hortícolas, hoy en día es muy común ver varios eh, cajones, digamos, eh, que se viene trabajando, interactuando. Yo en, en, lo caso, en lo personal tengo cuatro o cinco amigos con diferentes proyectos nuevos que se están desarrollando en el cinturón verde. Gracias a la inserción hoy en día en lo que es la producción de la agroecología que está pegando muy fuerte, y yo creo que cada vez vamos a seguir teniendo más y más productores, porque también le sirve a los productores hortícola contar eh, para lo que es la multiplicación de semillas, la, la cual no viene muy bien, eh, tener eh, un poco de avispas... Abejas. abejas. Eh, la verdad que estoy muy contento de hablar y escuchar tu experiencia, eh, ...siempre nos va corriendo la hora... ...acabo de prender el celular y... ...así que... ...la verdad te felicito por la gran lucha y el gran esfuerzo... ...que están llevando a cabo y... ...también por ponernos al día... ...de la situación... ...que están atravesando ustedes... ...que es muy parecido al nuestro... ...y sí, yo creo que sí hay que empezar... ...a conformar una... ...unidad entre todos los sectores... Eh, ...para poder hacer frente a esto... ...porque si no nos vamos a encontrar muy pronto sin un cinturón eh, con vida, digamos. Porque en, el, en todo lado, por ejemplo, en Berazategui, también hay un proyecto donde quieren prohibir el uso de agua de pozo para riego. Eh, acá en La Plata, bueno, estamos en conflicto por eso. Y la cual es muy raro, porque nadie se hace cargo. La autoridad del agua es provincial y mantiene un silencio que asusta. Como si no existiera... Eh, la cual no termina perjudicando a todos, tanto a ustedes como a nosotros, porque si nosotros no podemos llevar a cabo nuestro trabajo, ustedes tampoco. Sin duda, sin duda que sí, no podemos. Si ustedes no pueden llevar adelante su trabajo, nosotros tampoco, eso no le quepa la menor duda. Estamos todos en las mismas condiciones, por eso yo te lo decía, en esta región son los, los horticultores quienes nos abren las colmenas. Yo tengo mis colmenas... En, en la zona rural de Moreno donde están los horticultores uh -huh. no y convivo con ellos y, y sufro lo mismo que ellos sufren cuando vienen a desalojarlos o, o, o corre el rumor de que ahí se va se van a desalojar a los a uh -huh. los compañeros no a los compañeros horticultores donde se van ellos nos tenemos que ir nosotros y entonces esto como decía usted compañeros es una lucha en común eh, estamos hablando con Aníbal Duarte, él es productor apícola de la localidad de Moreno, en el Gran Buenos Aires, en la zona oeste de Gran Buenos Aires, y es de la CAPAL y la Federación de Apicultores a nivel nacional, bueno, integra varias entidades gremiales eh, de apicultores. Y eh, qué importante lo que decía, me quedaba con lo que decía Silvio, que que para los productores hortícolas y de flores también es importante que estén las abejas, ¿no? Y, y todos sabemos o, o creemos saber que las abejas debe de ser el, el bichito más, uno de los más importantes de, de la cadena eh, trófica, no sé si estoy hablando bien, de esta, eh, diciendo bien esta palabra, para, para los alimentos, para la vida en general, ¿no? Y, y, y las, eh, las abejas dependen de, de la floración, digamos, de, que haya eh, en, en donde estén criándose, ¿verdad? ¿Así es? ¿Estoy, estoy diciendo bien? Eh, si me, me lo estás comentando, estás, estás en lo correcto. Sí. Eh, la polinización, el servicio ecosistémico que da la abeja a la naturaleza, no solamente al productor, es necesario, inclusive en las grandes ciudades, porque... Las plantas necesitan de la polinización para poder seguir reproduciéndose, uh -huh. y más en el sector este, hortícola, eh, a través de la flor viene el fruto. Eh, eso está claro. claro, ¿no? Y nosotros tenemos muy buenas experiencias en todo lo que es el zapallito, por ejemplo, en la zona de Moreno, en, en la frutilla, que le permite al productor hortícola, al productor frutícola, eh, tener una mejor producción si tiene abejas, y esto de la agroecología digo, es una movida que se está dando hoy donde nos permite a los productores ap apícolas eh, poder entrar a estas producciones con nuestras colmenas y que ambos ambas producciones vivan en armonía. ¿no? Eh, y eso es importante que se que se trate, que se debata en, en, en las mesas, no solamente del INTA, yo creo que el INTA llega adelante en esto un gran trabajo, sino que también se debatan entre las organizaciones. Digo, que empecemos a formar un frente en común porque los intereses son en común. Sí, Aníbal, ahí mencionaste el INTA y las organizaciones, pero sin un municipio presente tampoco se puede trabajar en el territorio, me parece a mí. Por supuesto, por supuesto. Mi, mi última pregunta, Aníbal, es... Eh, también un poquito más técnica en el sentido de que vos dijiste que un productor ahora tiene una en promedio unas 100, 150 eh, colmenas para producir. ¿Con eso le alcanza para vivir, digamos así? Eh, o, o, ¿O está ahí con lo justo? Porque debe haber di diversidad de, de realidades. Algunos tienen más, otros tienen menos. Sí, por supuesto. Sí, sí. Nosotros planteamos una unidad de producción de 150 colmenas para este territorio, eh, que vuelvo a repetir. Sí. Esa unidad de colmena en el interior del país no serviría para que el productor viva. Uh -huh. Pero en este territorio eh, serviría para que el productor, si siempre y cuando le dé valor agregado a todo lo que produce la aveja, no se quede solo con una pata de la producción que es la miel. Uh -huh. Uh -huh. Inclusive la miel misma también ofrece muchos tipos de muchos tipos de presentaciones, no, ni en panal, ni en líquida, eh, con, con frutos de diferentes tipos. Y eso le da valor agregado a, a, a la producción que puede sacar eh, un productor de 150 colmenas. Aprovechar la cera de la colmena, aprovechar el propolio, eh, aprovechar el polio que también recolectan cuando visitan las flores de eh, las abejas. El productor tiene que hacer un aprovechamiento integral de una colmena y obviamente todo eso nosotros lo formamos a los nuevos productores, los acompañamos en la formación y los inducimos a que le den valor agregado a lo que hacen y eso permite que podamos hablar de unidades de 150 colmenas que obviamente no se van a hacer ricos, uh -huh. pero bueno, les va a permitir sostener este, a su familia. Bien. Bueno, eh, Aníbal, te agradecemos mucho eh, esta comunicación. Eh, estaremos seguramente más adelante hablando de estas cosas y otras eh, interesantes que has planteado a nivel del sector que, que siempre eh, eh, eh, digamos, estamos en el mismo camino en este programa, tratando de, de aportar algunos elementos para, para la mejora de, la, de los agricultores familiares. Aníbal, muchísimas gracias y nos estaremos viendo muy pronto. Y necesitamos tu presencia en algún momento acá en la radio. Muchísimas gracias, Aníbal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarme y por hacerme parte de este programa. Y, y espero verlos muy pronto sentados en una mesa todos juntos debatiendo qué tipo de proyecto y qué tipo de país queremos. ¿no? Muchísimas gracias por llamarme. Gracias, Aníbal. Chao, chao. Era Aníbal Duarte, eh, productor apícola de la zona oeste del AMBA ahora y uh, también eh, integrante de la Federación de Apicultores a nivel nacional. Bueno, nos pintaba un panorama que es el panorama que, que, que, que tienen todos los productores en general hoy en, en nuestro país, ¿verdad? Vamos a una... Atando cordones. La voz, la voz es de lo que, lo que, no, que no, se no se ve. Eres. Tu herencia y tu raíz.